Metamask, que se escucha muchísimo en este mundo de la Web3. Pues Metamask no es más que una crypto wallet, ¿vale? Lo que pasa que se popularizó mucho porque surgió en formato de extensión de navegador y tuvo bastante adopción comparado con, con otras wallets y aunque a día de hoy también tiene versión mo mobile, lo más importante, lo más interesante es que se ha convertido en un estándar de facto. Entonces, por lo tanto, muchas veces se habla de wallets en general, pero se, se utiliza el concepto de Metamask en, en particular porque es la más aceptable.